Aparte ni siquiera necesitan tanta organización, porque los propios vecinos son los que delimitan las calles y todo eso. Es cuestión de que Lugra se junte, que Calf, que el municipio, que Camusi se junte para poder regularizar esos barrios y no tener de vuelta esto de que se queman casillas, de que lamentablemente hemos perdido vidas y sobre todo de pibes. Porque la gente no vive en una casilla porque le gusta vivir en una casilla, sino porque no hay